Entonces, ¿qué se dicen los parceros? Vieron, o no? Esperen, me quito el tapabocas Bueno, ¿qué más? ¿Cómo van? ¿Todo bien o no? Bueno, yo les prometí El 18 de marzo que les iba a mostrar Cuánto me ha ganado Con la compra de los bitcoins y de los ethereum Entonces, eh, yo tomé el pantallazo del celular Venga, se los muestro Si no me enfoco ahorita con la cámara Igual lo agrego en el video Pero entonces, venga, lo buscamos Entonces, busquémoslo es fue el 18 de marzo. A ver dónde está. Acá está. Miren, 18 de marzo. Bueno, no sé si se va a ver. Ahí decía 111,41. Entonces estamos filmando, bueno, 28 días después, no los 30 días después. Y miremos en cuánto se nos volvieron esos 111 y tantos de dólares. Vamos aquí a la billetera. La billetera que estoy usando para eso se llama BRD. Entonces, vamos a buscar aquí el BRD en el celular. Tenemos la contraseña. Y voilà, Miren en cuánto se volvió: 147 dólares. O sea que nos ganamos 36 dólares en 28 días. Eso está bueno. Bueno, entonces, el video de hoy, ¿qué es? Es que resulta que ahora está de moda eh, los Dogecoin, ¿no? Entonces yo les voy a enseñar aquí cómo comprar Dogecoin a las personas que están en Colombia y en Argentina y bueno y en Latinoamérica hay una aplicación que se llama Binance ahí se pueden comprar los los Dogecoin entonces eh, miremos cómo se hace y vamos a comprar unos y bueno eh, en todos los canales de finanzas les dicen que pues esto no, eh, no les estamos diciendo que tienen que comprar eso es como una sugerencia yo normalmente les digo pues uno mete ahí la plata que lo que se van a gastar por ahí en café y en la cervecita en la chavellita entonces más bien ahorren, cojan un pedacito y lo ponen ahí y se olvidan que está eso plata ahí y a ver cuánto le rinde entonces bueno vamos al ejercicio vamos a ver cómo se compra Binance aquí desde Colombia entonces voy a grabar la pantalla del celular vamos a hacer un ejercicio grabando la pantalla del celular y vamos a comprar eh, no sé 10 dólares vamos, vamos a mirar a ver qué, qué cuánto compramos Bueno, entonces eh, Vamos a instalar Binance Binance o Binance No sé cómo se pronunciará Pero bueno, van al Play Store Y vamos a escribir Binance Y eh, Instalar Bueno, ya depende de la velocidad del internet que tengan Se va a descargar y una vez esté instalada, vamos a darle a abrir. Ahora está haciendo la verificación. Abrir. Y vamos a tener que crear una cuenta. Entonces, tener a la app. Vamos a registrarla con el correo electrónico. Entonces, vamos a escribir aquí el correo electrónico. Pero también lo pueden hacer, hacer con el teléfono. Con su número de teléfono. Eh, pero bueno, aquí hagámoslo con el correo electrónico. Eh, que desean usar, y el password siempre debe ser de mínimo 8 caracteres y una letra en mayúscula. Dice que está de acuerdo con los términos. Y vamos a ver si nos lo registra. Aquí, paso de verificación, entonces dice que nos envió un correo. Al, eh, nos, nos envió una verificación al, al correo entonces ahí ya nos llegó el correo vamos a ir al correo y ahí nos mandó el código vamos a ingresar el código Aquí nos, pregunta, nos está preguntando si hemos comprado eh, criptomonedas antes. Vamos a decirle que no, que no hemos comprado. Entonces nos dice que pongamos nuestro país o región. Entonces vamos a decirle, bueno, ustedes acá le ponen el país donde esté. Eh, creo que en todos los países de Latinoamérica funciona. En Estados Unidos no funciona esta cuenta de Binance. Va a decir que lo vamos a comprar en pesos colombianos, pero acá le podemos, yo me imagino que ustedes pueden decirle acá que en dólares. Si en dólares, bueno, vamos a decirle que en pesos colombianos, no vamos a decirle que en dólares. Vamos a ver si nos pasa la compra en dólares. Y eh, verificamos tu identidad. Ok. Ok. Listo, bueno ya estamos acá, para verificar la, la cuenta, vamos a darle a verificar cuenta, vamos a darle a iniciar, van a poner su nombre ahí, la fecha de nacimiento su dirección postal, y le decimos enviar, listo, vamos a decirle que vamos a comprar cripto, y bueno, como acá el ejercicio es comprar dogecoin, entonces vamos a buscar acá, y vamos a decirle que la mínima compra es 15 dólares, vamos a comprarle 15 dólares, En este momento está en 0.31. Bueno, entonces eh, tenemos que decirle eh, cuánto vamos a comprar. Lo mínimo que deja comprar Binance son 15 dólares. Entonces vamos a hacer la compra por los 15 dólares. Y eh, bueno, pues depende del precio que, va, que esté en ese momento el Dogecoin. Nos va a hacer el cargo a la tarjeta que vayamos a usar. Entonces previamente yo ya he ingresado pues, eh, los datos de la tarjeta. Eh, como la aplicación se abrió para una tarjeta, para una cuenta, perdón, que, es, se, que está en Colombia, entonces eh, lo lógico acá es que se utilice una tarjeta del país de donde abrieron la cuenta. Entonces meten los datos de la tarjeta, los, eh, los códigos de seguridad, no he probado con tarjeta de débito y listo, ahí les dicen cuánto fue el cargo que se les hizo a, tu, a su tarjeta eh, por la cantidad de Dogecoin comprados eh, lo que se demora en procesar la compra Normalmente es muy rápido Y lo viendo en tiempo real Menos de un minuto Y listo Realizado Ahí llegó la confirmación del banco Y ahí tenemos Bueno amigos Espero que les haya gustado el video No olviden darle like Suscribirse eh, Compartirlo Bueno ya saben toda la cosa Y bueno si les gustó Y comenten Pongan los comentarios En los comentarios les voy a dejar un link de, de referido Para que usen el link De que Que que van referidos míos Para que abran su cuenta de Binance Y listo, eso es todo Chao, brothers Gracias por verlo Y no olviden compartir el video Bye, bye Chao, brothers Salud